Con el fin de poder preservar estos reservorios acuíferos, es que la gobernación trabajará de manera mancomunada con la alcaldía con el tema de loteamientos ilegales. Estamos iniciando a través de la Oficina Técnica Nacional del Tilcomayo y Bermejo, la OTN, estamos iniciando un estudio precisamente para normar, para restringir el, el avance de las urbanizaciones, de los loteamientos no planificados y en algunos casos ilegales en la zona de, de amortiguamiento este de la reserva de, la reserva de Sama esa zona es la, se convierte en la zona de recarga hídrica de los acuíferos que después eh, nosotros consumimos, ese es el agua que consumimos acá pero que además usamos para el sector productivo en este caso para el sector eh, vitivinícola cabe destacar que la reserva biológica de Sama tiene una ley de protección y es por ello que no se debería realizar ningún tipo de loteamiento en el lugar en el informe Rodrigo Chuca con las imágenes de Paul Cabrera para AVE de la Televisión